Me encuentro con Milagros Caliba, recién bajada del escenario, eh, cuéntanos cómo lo viviste. Bueno, primero buenas noches a todos y bueno, muy contenta, siempre venir a Corrientes es una, una alegría, un orgullo eh, compartir la música, la música que, que en mi caso yo, si bien no soy de, de Corrientes ni de esta región, soy de Buenos Aires, pero bueno, la heredé por mi abuelo y tengo muy, muy impregnado, ¿no? Entonces, cada vez poder venir a compartir en este inmenso, en esta inmensa fiesta es una, una alegría y una satisfacción, ¿no?, para todos los cabeceros cuéntanos un poco cómo surge esta pasión que tenés por el, por el bandoneón. Bueno, justamente a mí, yo de muy chiquita, eh, aprendí a tocar por mi abuelo, mi abuelo era bandoneonista, él vivía con nosotros, entonces todo el día estaba tocando el bandoneón, me llamaba la atención, y pregunté si me podía enseñar y, y ahí empecé todo. Muy, muy chiquita, a los seis años. bien, adelántanos un poquito qué es lo que se viene para este 2020, sus próximos proyectos, eventos. bueno, normalmente ya, normalmente hace dos años tengo la suerte de poder viajar afuera, ya hicimos dos giras con los chicos, eh, con Martín, con el chico que toca la guitarra, viajamos en 2018. en noviembre pasado eh, tuve la suerte de viajar afuera, también para tocar el chamamé y otras músicas, y ahora en julio vuelvo a viajar también eh, para, para tocar con un ensamble, vamos a hacer un chamamé, ¿tabas? con algunas clínicas de bandoneón eh, y un poco sobre hablar sobre el chamamé. Y en septiembre voy a tener la dicha también de viajar a Holanda con Nino Zanoni, que es el, el chico que cantó, eh, Vamos a tocar con una sinfónica de Ámsterdam, así que estamos chochos, muy felices. Buenísimo, muchos éxitos y muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.